Hoy es el arte de cambiar las espinas en flores. Entonces, eh, ¿cuáles espinas, verdad? Pues lo que pasa es que los seres humanos todos eh, nos hemos llegado a tener una forma de comportarnos Frente a los demás y frente a las cosas y las situaciones, donde nuestro carácter es como, como si fuéramos una espina que punza y que punza y, y duele, hace, ¿verdad? Produce dolor en el otro, produce sufrimiento, ¿verdad? Es, es un carácter... Un no precisamente elevado, ¿verdad? Porque, bueno, resulta que una sociedad que está, digamos, basada en valores, es una sociedad, ¿verdad? Muy diferente a lo que tenemos hoy. Eh, precisamente la... El estado de hoy de la sociedad es un estado de corrupción porque hay ausencia de valores. Entonces, eh, es como que la. Bueno, yo voy a hablar de virtudes, es lo mismo, virtudes o valores. Es como que el, el auge y la caída, por decirlo de alguna manera, de la humanidad está basado en eso. Hay valores. Entonces, la sociedad es diferente, es más, eh, digamos, solidaria, es más respetuosa en general, ¿verdad? No hay valores, nada marcha bien, ¿verdad? Es, es una situación muy, muy triste la de, las, la de hoy, no solo aquí, en, en el mundo en general. Entonces, eh, es muy importante volver a tener un estado diferente, ¿verdad? Porque incluso el hecho de que yo tenga un carácter así como feito, ¿verdad? Y que le hable mal a la gente y, ¿verdad? Reaccione, y me enoje de todo y me ponga de chicha, etc no solo afecta al otro, me afecta a mí también, ¿verdad? Por, precisamente porque hay una ley espiritual que nos rige a todos independientemente de que la entendamos o no, ¿verdad? Es una ley espiritual de equilibrio para el alma que se llama la ley de acción y reacción, la ley del karma. Entonces, de todas maneras, si yo me siento muy... Así como muy gallito, ¿verdad? Y entonces le hablo mal a la gente y todo eso. Sí, les le doy sufrimiento, pero yo voy a recibir el retorno de mis acciones. Eso siempre va a ocurrir. Siempre vamos a recibir el retorno de nuestras acciones. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Es una ley espiritual. Se cumple siempre. ¿verdad? Entonces, ahí eh, tenemos que hacer algo para volver a, digamos, en lugar de seguir actuando con base en rasgos de carácter negativos, desagradables, fuertes, ¿verdad? Pues volver a llenarnos de virtudes para volver a tener un estado de dicha, de tranquilidad, ¿verdad? De, de todo eso. Entonces, las virtudes, pues, <coughs> tenemos virtudes originales, ¿verdad? Que se nos olvidaron, ese es, ese es el asunto. Eh, con el transcurrir del tiempo, nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, olvidamos que éramos seres espirituales, con virtudes, etcétera. Y empezamos a vernos solo eh, materialmente, físicamente, ¿verdad? Entonces, al, al sentir nosotros que somos este cuerpo y ya, todas nuestras eh, acciones se volvieron así físicas, ¿verdad? Como todo se volvió material, el amor por las cosas materiales. La ropa, el calzado, los carros, no sé, todo lo que exista. Este... Entonces, como creíamos que eso es felicidad, ¿verdad? Tener y acumular. Eh, y la felicidad no es eso, la felicidad es una virtud, es como la paz, es un asunto interno. ¿Verdad? Que no tiene que ver con las cosas materiales. Por supuesto que yo necesito tener un techo y, te, y vestirme y comer, ¿Verdad? Lo mínimo para poder estar bien, pero lo otro, el deseo de tener y tener y tener. Y ¿Verdad? Eso no es felicidad. La felicidad dura un ratito, se acaba, y entonces yo vuelvo a adquirir alguna otra cosa. En fin, no eso no es. Entonces, eh, eh, vamos a tener que, que dejar ese hábito y tener, digamos, hay un, una cosa muy importante que es el yoga. verdad Lo que aprendemos aquí, que también se aprende mejor si se llevan los cursos, que damos y todo eso. Porque el yoga es una práctica que nos permite vernos nosotros mismos, entrar en un estado de silencio, empezar a conocernos, a ver cómo estamos pensando y poder corregir hábitos, ¿verdad? A vernos sin temor, ¿verdad? vamos a descubrir cosillas ahí que no no son muy allá que digamos pero vamos aprendiendo a vernos para corregirnos nosotros no estar siempre corrigiendo al otro ah, es que fulano y la otra que hace tal cosa no, primero yo ¿verdad? aquí nos enseñan eso si si se trata de un cambio es primero yo ¿verdad? no estar esperando que otros cambien para cambiar yo, sino... Entonces, <coughs> eh, las virtudes son muy importantes independientemente del sistema de creencias de cada uno, de la religión que profese o lo que sea, en todas las religiones se mencionan las virtudes, ¿verdad?, que son... Todas nuestras cualidades y virtudes, el amor, la paz, la dicha, el respeto. Todo eso es muy importante para poder tener una relación adecuada con los demás. ya Y para tener yo una, una vida de calidad también. verdad No puedo estar... Es, y las virtudes tienen algo muy importante si yo a la hora de hacer yoga me pone, digamos quiero como practicar una virtud la que sea eh, lo que es interesante es que cada virtud está entre ellas cada virtud está una enlazada con la otra entonces el hecho de que yo practique una no quiere decir que yo esté descuidando las otras, porque en el momento que yo logro, digamos, llenarme de alguna virtud que practico, hay otras que se van a hacer presentes automáticamente al desarrollar una. ¿Verdad? Eso es muy importante, es un secreto de la espiritualidad. ¿verdad? Lo mismo pasa al revés. Si yo desarrollo en mí algún hábito negativo, ese también viene acompañado de otros. ¿Verdad? Entonces, este, por eso hay que tener muy, mucho cuidado con los hábitos que desarrollamos. ¿Verdad? Y entender que los hábitos también son muy, están muy arraigados en nosotros. Entonces, la práctica de las virtudes constante es muy importante. El yoga es muy importante para eso. Y, por ejemplo, en ese sentido de, de que están unas enlazadas con las otras, si yo, eh, si yo logro trabajar en mí el contentamiento, por ejemplo, es muy importante porque eso, si yo llego a ser una persona que siempre tiene contentamiento, siempre, eso hace que yo, que, que eso arrastre hacia mí la tolerancia también, el amor por los demás, ¿verdad? Por eso que les decía que unas están enlazadas con las otras. entonces si yo estoy contenta, me vuelvo una persona más tolerante. Eso es muy importante, ser tolerante, ¿verdad? Tolerancia no quiere decir que yo estoy aguantando, no. La tolerancia es una virtud, me permite entender al otro, eh, saber por qué cree en eso y no en lo otro, sin que eso me moleste nada. Estoy tranquila frente a eso. También entiendo que cada ser humano, cada uno de los ocho mil millones, tiene su propio, eh, su propia, eh, es único, digamos, tiene su propio sistema de creencias etcétera, entonces eso me permite también, entender eso me permite ser tolerante, ¿verdad? Yo no puedo esperar que todos piensen como yo, no puede ser, ¿verdad? Podemos tener cosas afines, eso sí, intereses y gustos, pero cada ser humano, cada uno es único, único, cada uno de nosotros. Somos exactamente como huellas digitales, absolutamente únicos. Entonces, si yo entiendo eso, también soy más tolerante, ¿verdad? Yo tengo que entender, este, una persona una vez me decía, es que es una persona que quiero mucho, y respeto, y, y somos muy cercanas, y decía, es que mientras la gente no... Lea el evangelio, ¿no? Eh, y yo le decía, no, es que no es así porque, digamos, si una persona nació en China, entonces probablemente va a tener esa cultura y la religión que se profese en ese lugar donde nació. Entonces, eh, todas las religiones que existen son válidas. No puedes esperar que los 8 mil millones sean cristianos católicos eso no existe, ¿verdad? Entonces, uno, si entiende eso, entiende muchas cosas, y es más respetuoso también de lo que piensen los demás. Hay muchas cosas que compartir, por ejemplo, el tema de las virtudes, ¿verdad? Eso se puede compartir con cualquiera, hay otras cosas que mejor no, porque entonces, si la persona no lo entiende, puede haber un Choque ahí de, de... ¿Cómo es? De personalidad y de carácter, ¿verdad? Que no es recomendable. Entonces... Eh, la, una cosa que también es importante es... El pensamiento. Aprender a que el pensamiento sea... Positivo. ¿Verdad? Porque... En el pensar, en, lo, en la forma en que yo pienso, es sumamente importante. Así van a ser mis palabras y mis acciones, de acuerdo con mi forma de pensar. Entonces, observarme cómo estoy pensando, qué estoy pensando, cómo, cómo estoy actuando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que pienso, eh, ¿Será que mis pensamientos y mis palabras y mis acciones son iguales? ¿O será que yo pienso una cosa, digo otra y actúo de otra forma? ¿Verdad? Es muy común también, ¿verdad? Todo eso. Eh, entonces, yo tengo que hacer ese pensamiento positivo para que lo que sale de mí sea de la misma... De la misma calidad Entonces eh, es, es Saber eso eh, Aprender a crear Pensamientos positivos Precisamente por la práctica De la meditación Es El fundamento Del autoprogreso Eso tiene que ocurrir Si yo quiero eh, tener un camino más espiritual una, digamos mejor calidad de vida bienestar porque por la práctica ¿verdad? de, de, de la meditación es, es muy importante todo eso para progresar yo porque si no entonces me quedo igual igual a, a como era ¿verdad? si no hago nada por mí entonces sigo siendo hey, la misma ¿verdad? Las mismas reacciones, el mismo carácter Todo igual, qué aburrido, ¿verdad? Porque eh, eh, eso nos ha hecho Nos ha traído muchos problemillas, ¿verdad? Y sufrimiento y todo eso, ¿verdad? Eh, digamos, ser uno muy enojón Bueno, es terrible eso, ¿verdad? Porque le hemos dado... Eh, problemas a, a muchos, le hemos dado problemas a los familiares, a los hijos, a las parejas, a los vecinos, o sea, a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no puede ser que, que queramos seguir así, o sí, no, ¿verdad? No, no queremos. Entonces, <ríe> algo tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, si hay pensamientos, por ejemplo... Se dice que el mundo se creó por una idea y por unos pensamientos, se dice, ¿verdad? Entonces, estaba pensando, si, si los pensamientos que crean ese mundo son pensamientos elevados y puros, ¿cómo será ese mundo? ¿Verdad? En este momento los pensamientos en general o lo que más hay en el mundo son pensamientos de dolor, de pesar, de sufrimiento, de desdicha, ¿verdad? De desilusión, todo eso. Entonces eso hace que el que el sufrimiento del mundo sea muy grande y muy común y muy frecuente. Entonces, eh, creo que si nosotros aprendemos a crear esos pensamientos positivos, elevados, podríamos estar contribuyendo a crear una sociedad diferente, ¿verdad? Porque... Por un lado está lo que yo pienso y lo que yo, eh, lo que sale de mí en forma, digamos, de mi personalidad, de mi energía, ¿verdad? Y por otro lado está el que las personas, eh, digamos, se sientan contagiadas, ¿verdad? A hacer lo mismo. Entonces, se va creando como una cadena, ¿verdad? Es como, como decían algunos, ¿verdad? ¿Qué los hizo venir aquí? Bueno, algo que alguien les contó, algo que vieron en, una, en la internet o lo que sea, ¿verdad? Eso se transmite, ¿verdad? El deseo de hacer algo similar y estar bien, porque las cosas van a venir en la vida, las enfermedades, las, las situaciones difíciles, todo eso. Sigue, porque eso está fuera de mí, no, yo no puedo controlar las cosas que están fuera de mí, las situaciones, ¿verdad? Estaba viendo hoy en una noticia que hubo un tiroteo en o algo así, cerca de aquí, relativamente. ¿Verdad? Eso yo no lo puedo evitar. Pasó, pasó, pero yo sí puedo eh, impedir que eso influya en mí ¿verdad? no por la práctica de la indiferencia así como Ah no a mí qué me importa si yo no no, no, no es eso No, es que yo me protejo por medio de, de la meditación de saber quién soy ¿verdad? y la práctica de eso que poco a poco va transformando mi carácter me va volviendo más serena, más tranquila, ¿verdad? Y, y las situaciones no me afectan como me afectaban antes, ¿verdad? Y, y tampoco empiezo a crear, digamos, como, como a influir en los demás con noticias, ¿verdad? Esto es como con sucesos, ya sabemos que las cosas van a pasar, ¿verdad? Por un lado no... No me voy a concentrar en los sucesos. Lo que yo necesito saber del mundo es una cosa general. ¿Qué está pasando que me pueda afectar a mí, por ejemplo? ¿Qué está pasando que yo, digamos, podría necesitar salir corriendo y cambiarme de casa, por ejemplo, o de país? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, pero no los sucesos en sí. Porque entonces eh, Eso se queda en la mente En forma de imágenes O de sonidos O de pensamientos Que no me sirven de nada Entonces eh, eh, Un pensamiento Se dice que es como Bueno los Como un fósforo, ¿verdad? Que enciende algo en mí, que puede ser muy positivo y puede no ser muy positivo. Entonces, tenemos como que llenar nuestros pensamientos de amor. Por eso la práctica del yoga es tan importante, ¿verdad? Para poder sentir ese amor que es una cualidad eh, original de todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, eh, por esa vía yo puedo llenar mis, mis pensamientos y mis sentimientos de amor y entonces también puedo digamos eh, o, como expander ese amor hacia los demás verdad crear entornos más amorosos más dulces entonces, para poder, para poder hacer una autotransformación es necesario cumplir con algunos requisitos. Voy a mencionar algunos. Un requisito fundamental es tener conocimiento del alma y de Dios. Eso es fundamental. Se ve aquí en nuestros cursos, es muy importante saber quién soy, qué soy, cómo soy, cómo funciono, ¿verdad? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Qué es un alma? Eso tengo que saberlo para iniciar un camino de autotransformación. También tengo que saber sobre el alma suprema. Porque el alma suprema es la fuente de todas las virtudes, todos los poderes espirituales. Es, es la fuerza que yo necesito para poder cambiar mi carácter. Entonces, y, y para poder, y para que el yoga sea preciso, ¿verdad? Yo tengo que primero aprender a... Conectarme con mi propio ser y a conectarme, a desarrollar una relación con el ser supremo que me va a dar ese poder interior que necesito para cambiar. Entonces, ese es un requisito. El otro requisito es pues tener yoga con el padre, para lo cual necesito conocer al padre. Saber qué es un alma, que es el alma suprema y tener más conocimiento, ¿verdad? Y luego, otro requisito es mejorar mis principios de vida, de cómo vivo, ¿verdad? Cómo, cómo soy en general. Y para, para eso, para todo eso, eh, hay algunas sugerencias. Que me van a permitir cambiar de ser una espina y cambiar a ser una flor. Fragante, ¿verdad? Una cosa son sugerencias, algunas elegidas así como. Porque son cosas que nos afectan mucho. Una es no imitar a los demás. No imitar a otros. No imitar conductas que pueden no ser precisamente las más elevadas, ¿verdad? Sino como tener siempre presente qué es lo que yo quiero de mi vida, cómo quiero que sea mi vida. Entonces, no, no imitar, no hacer lo que hacen otros, sino establecer las prioridades para, para ser yo feliz, entonces, eh, porque además, en este ámbito, ¿verdad?, las cosas esenciales son como la limpieza interna, externa, la espiritualidad, la divinidad, entonces, ¿verdad?, si esto es así, pues yo tengo que, si tengo la, la tentación de imitar a alguien, tengo que fijarme, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy imitando y qué es lo que estoy queriendo? Y luego, eh, eh, para eso es importante tener ciertos principios de vida. Lo otro es no tener celos de nadie. Es muy común, ¿verdad? Tener celos. Eh, no tener celos de nadie, porque cuando hay celos, las relaciones entre las personas, pues se afectan muchísimo, ¿verdad? Y puede llegar a haber, eh, pues, eh, ¿cómo se dice?, problemas en la relación que destruyen esa relación, incluso en los trabajos produ se, se producen esas cosas de celos profesionales y, ¿verdad?, de, de todo eso que hacen que las relaciones se rompan y eso no puede ser ¿verdad? entonces porque nadie nace siendo experto en nada ¿verdad? Ahí, hay pues tendencias, intereses lo que sea, pero nadie es experto ¿verdad? entonces necesitamos la práctica en muchos ámbitos para llegar a ser experto no estar uno lleno de celos porque el otro logró no sé qué y yo no, ¿verdad? Eso como que no suena bien. Entonces, una cosa en esto muy interesante es que cuando yo me comparo con lo bueno del otro, por lo cual surgen los celos, entonces me siento mal yo, ¿verdad? Porque el otro, estoy viendo lo bueno en el otro, que a lo mejor no lo tengo yo. Entonces, me estoy punzando yo misma, ¿verdad? Yo la espina me estoy punzando a mí misma. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, los celos, no, ¿verdad? Porque donde veo lo bueno en aquella persona, yo estoy descontenta. No puede ser, ¿verdad? Entonces, fuera los celos. Luego tener buenos modales para relacionarme con los demás, ¿verdad? la forma de hablar, de, de todo, la forma de todo, de comer, de beber, de hablar, de expresarme, de dirigirme a los demás, eso es muy importante, los buenos modales. El respeto hacia los demás es fundamental. Pero el verdadero respeto, que solo nace del propio autorrespeto. Solo si yo me veo como un ser espiritual, con cualidades, etcétera, y desarrollo ese respeto por mí, puedo respetar a los demás. Si no, no. Porque aprendo a verlos de la misma manera que me veo yo. entonces es muy importante. Luego, no sentirnos inferiores. ¿Verdad? Decía una vez una profesora nuestra que, que el mundo está compuesto de que la mitad tiene complejo de inferioridad y la otra mitad de superioridad, y, y es lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, es la conciencia del cuerpo, es una conciencia no. No es la conciencia del alma, espiritual, no es la conciencia del cuerpo. Todo medido a través de lo material y de lo físico, incluido el cuerpo físico, ¿verdad? Si el cuerpo es así o así, entonces no sé qué. Y si, y si la persona tiene eh, riqueza o no, entonces, ¿verdad? Los otros actúan de acuerdo con eso. Entonces, no tener ese, esos complejos de inferioridad, ni de superioridad, por supuesto. Así que, lo otro es que no se debe perder eh, el coraje, digamos, la, la determinación de hacer algo en relación conmigo, con mi carácter, no perder esa, ese coraje de, de querer la autotransformación, ¿verdad? No se debe perder nunca, porque, porque si no voy a seguir sufriendo, no quiero sufrir, quiero ser feliz, entonces tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces, todas esas esos puntos que mencioné son sugerencias para poder seguir haciendo algún esfuerzo, ¿sí?, ¿está bien?, bueno, entonces vamos a hacer eso, vamos a meditar un momentito para seguir con ese proceso de, de autotransformación. Entro en el silencio de mi propia naturaleza original Establezco esa conexión con mi propio ser Que había olvidado Al estar siempre en conexión Con lo externo Ahora regreso A establecer una relación con mi propio ser. Cuando permanezco en silencio, experimento Serenidad Tranquilidad Manteniendo el silencio Me entiendo como un ser de paz. La experiencia me permite entender que la paz es una cualidad que me pertenece es mi naturaleza yo soy un ser de paz También el silencio me permite disfrutar de otros tesoros. La dicha. Es uno de ellos La dicha De saber quién soy De conocer Mi propia naturaleza espiritual La dicha de entender que sí puedo tener un proceso de autotransformación y saber que sí puedo alcanzar un estado elevado También en silencio puedo entender que hay sabiduría en mí y a través de continuar Haciendo esfuerzos, puedo llegar a actuar siempre con sabiduría, a realizar acciones precisas en el momento preciso y llegar a tener tal estado que nunca haya ningún tipo de arrepentimiento puesto que mis acciones serían siempre precisas. Y ahora Voy a volver con mi conciencia a este lugar Conservando Ese estado De determinación De dicha De serenidad Amén. Amén.